Lanzada en el día de ayer la ARS Reserva, precisamente para ampliar su cobertura para clientes. La empresa presenta nuevos planes de salud, sucursales y puntos de atención. La aseguradora de riesgos de salud Reserva, ARS Reserva, se abrió al público expandiendo su servicio para satisfacer los nuevos clientes con novedosos planes, sucursales y puntos de atención con cobertura nacional. El administrador general del Banco de Reserva, Samuel Pereira, en su calidad de presidente del Consejo de la ARS Reserva, dijo que con este relanzamiento de lo que es esta prestadora de salud se da continuidad a la filosofía de servicio de la institución matriz que preside lo que es esta institución, Banco de Reserva, su presidente y presidente de la ARS Reserva, Samuel Pereira. Vamos a ver, Jesús, por favor, el corte que tenemos de ese lanzamiento en el día de ayer. Vamos a escucharlo, por favor. Damos continuidad a la filosofía de servicio de nuestra institución matriz, que es el Banco de Reservas, el Banco de Todos los Dominicanos, que ha hecho suya desde su misma fundación hace ya más de 80 años, que no solo se circunscribe al avance económico y financiero del país, sino que se proyecta en incrementar los más altos valores del espíritu, como el arte, la cultura, el cuidado del medio ambiente, el deporte y, lógicamente, la salud como demuestra este especial acto de hoy. De este modo, nuestra dinámica y robusta red de prestadores de servicios, que consta con más de 7.000 integrantes distribuidos en todo el territorio nacional, estará a la disposición plena de la ciudadanía, llegando hasta el más remoto lugar de nuestra geografía. Y... Señores, escucharon ustedes lo que fue la presentación de la ARS Reserva. Yo creo que bienvenido, se amplía lo que es la carpeta de servicios de las ARS y qué decir del Banco de Reserva de mano de su ARS, que conocemos el alcance y el interés que aporta esta gestión para poder, como ellos le llaman. No solamente el Banco de Todos los Dominicanos, sino ahora Salud para Todos los Dominicanos. Bienvenido. ¿eh? Es importante tomar en cuenta ese nuevo servicio que ofrece el Banco de Reserva, porque algunos eh, pensadores dominicanos entienden que el Estado es mal administrador. Sí. El Banco de Reserva con todo su abanico de servicios, es un mentiz a, a esa posición de algunos, sí. porque una institución bien administrada y que brinda un servicio a la ciudadanía, a sus clientes, con este nuevo renglón, con este nuevo rubro de la ARS que brinda la salud, sí. nosotros esperamos que siga cosechando éxito, porque ha demostrado que es realmente un gestor en todos los negocios que, en cual incursiona exitoso. Eso es ganancia para la sociedad dominicana claro, claro. y sobre todo para el sector salud, para los ciudadanos, porque es una ARS que va a estar avalada, garantizada, con todos los recursos que tiene bien administrado el Banco de Reserva de la República Dominicana. De manera que entendemos que enhorabuena sí. que se abra ese nuevo servicio ofrecido por el Banco de Reserva de la República Dominicana, un banco que está ranqueado ...en todo el mundo con una administración sí. efectiva, eficiente y que no hay queja. Eso es así. Bienvenido. Viéndonos resaltar ahí que el señor vicepresidente ejecutivo de la ARS, Henry Fuente explicó que la ARS contará, mira, con más de mil centros de prestadores de servicios, incluyendo clínicas y hospitales también, que es muy importante.